vamos a inhalar profundamente en tres cuentas. Inhalamos, uno, dos, tres, sostengo y exhalo por la nariz, uno, dos, tres. Inhalo nuevamente. 3, sostengo. Y exhalo por la nariz. 2, 3. Nuevamente, inhalo profundo. En tres cuentas. 1, 2, 3. Sostengo. Y exhalo. 2, 3. Última vez. Inhalo tres, sostengo y exhalo, dos, tres, ahí poco a poco a donde estoy voy a acomodar mi cuerpo para que pueda meditar bien, entonces vamos a procurar poco a poco estar en este espacio en el que estoy, en el presente. Y voy a visualizar un lugar que yo haya conocido donde me sienta muy tranquila o tranquilo. Voy a recordar un lugar que haya sido muy relajante, muy, muy tranquilo. Y voy a visualizar que yo estoy en ese lugar y no hay nadie más conmigo. Estoy con el propio ser muy tranquila o tranquilo. en ese espacio estoy libre nada me influye estoy libre de la influencia de los celulares estoy libre de la influencia de las noticias este espacio puedo darme una pausa para relajarme puedo aquí soltar todas las tensiones darme el permiso de relajarme este espacio recupero el control sobre mi ser. Poco a poco voy reconectando con este ser que soy. Y así como soy, soy la persona correcta en el lugar correcto. Por un momento, lo que sea que haya pasado, tanto bueno como malo, Si cometí algún error, en este momento, acepto que aún con todos esos errores yo soy quien tengo que ser. Yo soy un ser único. En más de siete mil millones de almas. Solo yo. Tiene el papel de ser lo que yo soy. Así que si hubiera algún sentimiento de culpa, por cualquier razón, en este momento voy a decirle al propio ser que está bien. que me perdono que estoy aprendiendo que voy a mejorar pero voy a poner un punto final Ya lo que pasó, pasó. Voy a ver a este ser que soy yo. no con los ojos de otros, no tengo que quedarle bien a nada ni a nadie, en este momento solo voy a verme con los ojos del amor y de la paz. sin tratar de quedar bien ante nadie ni demostrar nada a nadie Porque yo no soy lo que otros piensan de mí Yo soy mucho más que todo eso Y a veces puede que me sienta mal por influencias externas. Así que por un momento voy a dejar todo eso fuera de mí. y dejarme ser quien soy. ¿Quién soy yo? Cuando no siento culpa y cuando me siento libre. Cuando al fin puedo acercarme a mi esencia real. A ese ser que no tiene comparación. Porque no hay otro igual a él. Ese ser que soy yo. más profundo, acercarme con amor, con paz hacia este ser con el que convivo 24 horas, que soy yo misma o yo mismo. Entender la verdad en esencia de mi ser. Por ejemplo, voy a ver cuáles han sido o son los valores que motivan mi vida, esos principios o valores que atesoro en mi interior. Porque pese a que tenga éxitos y también fracasos, hay algo que es permanente en mí. Y son ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores, cualidades que yo sí sé que tengo? Me observo con amor. Y descubro que hay una fuerza invisible, sutil, que es la que me ha ayudado a avanzar hasta donde estoy hoy. Puede que a veces me sienta muy feliz, muy motivada o motivado. Hay veces en que no. Hay veces en que no es un buen día. Pero aún así, en mi interior, hay una fuerza interna Sutil, que me hace seguir, que me hace levantarme, aun cuando he caído, es eso lo que me hace especial, es eso que no tengo que inventar o aparentar, eso es natural en mí, está ahí siempre, es eterno, es mi esencia. Conozco, cuán hermosa es esa esencia de mis valores, mis principios. Puedo ver que aún hoy tomando este tiempo de meditación por uno de esos valores que están en mí, que me empujan aún sin yo darme cuenta. Aún de forma inconsciente me empujan hacia donde yo tengo que ir. Cuando me acerco a esa parte de mi ser, ya no lucho conmigo, me siento en casa, me siento en comodidad, porque me acerco a quien soy yo. Ya sin luchar, sin crítica, Ahora en paz. Con mi corazón tranquilo. Y aquí en este espacio interior hay esa luz sutil que brilla por sí sola y me doy cuenta que tal como soy, así como soy, yo me acepto totalmente. Así como soy. En esta conexión con mi ser, me doy el derecho a darme amor y confío en quien soy. habilidades y que tengo el derecho a lograr lo que quiero lograr me doy el permiso de sentir amor hacia este ser que soy y si aún no siento amor, al menos puedo sentir cariño por este ser que soy yo mismo. Así como soy, así es como tengo que ser. Nadie es más y nadie es menos que yo. Cada quien tiene su propio papel y en este mundo físico tiene cada quien un rol distinto, pero todos somos igual de valiosos. Yo soy un ser de mucho valor. El valor que tengo no se mide de forma material al igual que el valor de un árbol, de una flor, del aire no se puede pagar físicamente, es una creación divina. Y es indispensable que esté así. Yo también soy creación divina. Y mi valor no se mide por el dinero que tenga. Puedo ser tan sencillo o sencilla y tener un valor ilimitado, porque el valor de lo que soy es inmenso, no hay un ser como yo. Y me doy a partir de ahora el permiso de ser feliz siendo como soy. Soy feliz contigo, querido. Yo. Soy feliz de ser lo que soy, querido yo. y suavemente fui también a abrirme al derecho de recibir amor de Dios siendo tal y como soy porque el amor de Dios es mío, es mi derecho. Ese amor no es egoísta, ni tampoco tiene condiciones. Es un amor eterno, un amor constante. Tengo el derecho a tomarlo y a sumergirme en ese amor divino. No necesito ninguna penitencia ni sacrificio. Tal como una flor solo se abre a la luz del sol sin tener que ser diferente, así como soy, me abro a recibir el amor puro del océano de amor, del ser supremo de Dios. y sano cualquier tristeza o miedo que haya en mi corazón para también abrirme a recibir el amor de otros aquí porque soy un ser Digno de ser amado y merezco amor y recibo amor, lo tomo. con gratitud y con confianza. Puedo ser amada o amado tal y como soy, sí, tal como soy. Ahora, inhalo profundo e integro en mí, en mi cuerpo, en mi ser, toda esta energía que acumulé en la meditación. Lleno mi cuerpo y mi ser de total amor y paz. Om Shanti. Soy paz.